La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile presenta Conversatorio Desafíos en la conformación del órgano constituyente. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Conversatorio Desafíos en la conformación del órgano eh, de este proceso constituyente que es organizado por el Departamento de Estudios, Publicaciones y Extensión de la Biblioteca del Congreso Nacional en nuestra sede en Valparaíso. Mi nombre es Carolina Jorquera, soy investigadora de la unidad de estudios de la BCN y tengo el agrado de moderar esta conversación en la sala de lectura de la Biblioteca del Congreso en su sede en Valparaíso. Esta actividad está siendo transmitida vía streaming en el sitio web de la Biblioteca del Congreso www.bcn.cl. Antes de iniciar esta conversación queremos eh, presentarles a nuestras invitadas e invitados. Bienvenidas y bienvenidos al conversatorio Desafíos en la conformación del órgano constituyente, donde analizaremos desde la perspectiva electoral y prospectiva la posible conformación del órgano que redactaría una nueva constitución. En él participan Julieta Suárez Cao, Cientista Política, Doctora en Ciencia Política de la Universidad de Northwestern, Académica de la Pontificia Universidad Católica, Coordinadora de la Red de Politólogas. Constanza Juge, abogada. Magíster en Derecho Público, Mención Derecho Público y Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica. Máster en Derecho de la New York University. Subdirectora del Departamento de Derecho Público en la Pontificia Universidad Católica. Javier Arce, Cientista Política. Magíster en Ciencia Política, mención Instituciones y Procesos Políticos por la Pontificia Universidad Católica. Secretaria Ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso. Académica de la Universidad de Valparaíso y de la Pontificia Universidad Católica. Tomás Jordán, abogado constitucionalista. Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile. Magíster y Diploma en Derecho Público, Mención Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona. Responsable del proceso de redacción del Proyecto de Nueva Constitución del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Bienvenidas y bienvenidos al conversatorio Desafíos en la conformación del órgano constituyente. A modo de introducción, podemos afirmar que a partir eh, del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que fue firmado el 15 de noviembre, uno de los aspectos que se instala en el debate público tiene que ver con el tipo de órgano constituyente, la llamada Convención Constitucional o Convención Mixta Constitucional. Luego, a partir de esta primera definición del acuerdo, ¿no es cierto? surgen una serie de propuestas y también de interrogantes respecto a cómo se va a constituir este órgano, cómo se van a elegir a sus integrantes. ...y cuáles serán los mecanismos que se utilizarán en la elección de las y los constituyentes. A partir del acuerdo se crea una comisión técnica que tiene una tarea eh, principal, ¿no es cierto?, que es poder eh, determinar o precisar eh, los mecanismos que permitan implementar el proceso constituyente y eh, a partir de su trabajo logra, por ejemplo, establecer que el plebiscito de entrada ¿no es cierto? se va a realizar el día 26 de abril del año 2020. También establece el número de los constituyentes, 155 en el caso de la convención y 172 si es mixta, 86 parlamentarios, 86 ciudadanos o ciudadanas. Determina también que la Corte Suprema será el organismo que reciba las reclamaciones que eventualmente puedan surgir del proceso y también establece eh, un sueldo mensual, ¿no es cierto?, para los constituyentes de 50 UTM, aproximadamente al día de hoy eh, 2.400.000 pesos mensuales para aquellos constituyentes que no pertenezcan al Parlamento. Sin embargo, la Comisión también señala que aspectos como la paridad de género y la eh, presencia de escaños reservados serán temas que quedarán en la definición del debate parlamentario, ¿no?, Así entonces, el día lunes 16 de diciembre, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados aprueba tres indicaciones presentadas para asegurar la paridad de género, la representación de los pueblos originarios y la participación de los independientes en el órgano constituyente. Por lo tanto, las preguntas estarán en ese contexto. Quisiera plantearles entonces la primera pregunta que dice relación con lo siguiente. ¿Cuáles serían, a su juicio, las ventajas y las desventajas de los posibles órganos constituyentes, la convención mixta constitucional o la convención constitucional? Bueno, yo creo que hay los, los dos órganos tienen organismos tienen por supuesto ventajas ventajas y desventajas. Yo creo que la convención mixta tiene la ventaja, cierto, de que logra una paridad, cierto, entre parlamentarios que tienen por lo tanto, mucha experiencia en términos, por ejemplo, de acuerdos, en términos de representación también. El hecho también de que estén representados los distritos, ellos fueron electos hace dos años atrás, y el hecho de que pueda tener parte de esa participación mezclada en el fondo con la participación de entrada que van a ser los nuevos convencionales constituyentes, como les, de, les denomina el proyecto de reforma constitucional, me parece que es una buena mezcla en términos del equilibrio, ¿cierto? Eh, y yo creo que eso facilita también un poco más los acuerdos. La desventaja que tiene es de que, por una parte, eh, quizás es más enredado, si uno lo quiere llamar así en términos prácticos, yo creo que el proyecto Reforma Constitucional logró paliar varias de las dudas que estaban presentes de respecto de qué pasaba con esos parlamentarios inicialmente no, no, no existía claridad de si esos parlamentarios iban a dejar vacantes sus cargos y por lo tanto cómo se iban a llenar esas vacantes, llenar 86 vacantes no es lo mismo que llenar una o llenar dos, pero creo que el proyecto de reforma constitucional aclara eso y genera de alguna manera incentivos para que los parlamentarios puedan participar de la comisión o de la convención constitucional y sobre todo aquellos parlamentarios que eventualmente pueden tener experiencia en la comisión de constitución, legislación y justicia y por lo tanto pueden aportar eso. Quizás la desventaja es de que, eh, eventualmente, en términos de legitimidad, por ejemplo, eh, se plantea de que una elección especialmente dedicada al efecto puede ser más positiva. Yo creo que la gran desventaja, eso sí que tiene la Convención Constitucional, es de que, finalmente, podemos encontrarnos frente a unos fertones Ofertones, de, ofertones constitucionales en términos de las propuestas y creo que eso puede ser un poco riesgoso teniendo en cuenta las expectativas que se le han puesto en la espalda a la constitución. Ah, Existen unas expectativas muy grandes respecto a lo que la constitución puede hacer, respecto a lo que la constitución puede arreglar y yo creo que lamentablemente esas son expectativas en términos del contenido que se pueden ver frustradas y que pueden terminar generando un problema quizás mayor al que tenemos hoy día. Por tanto, creo que la en esa lógica la elección total digamos, de, lo de los miembros puede ser puede ser un poco más riesgosa. Ahora, la ventaja que tiene es que es un menor número y mientras menor sea el número, más fácil llegar a acuerdo Y así lo han determinado algunos estudios del PNUD, por ejemplo, que recomienda. O sea, me imagino que Julieta eh, y Javiera tendrán bastante más experiencia como cientistas políticos, pero yo lo que entiendo es de que una asamblea o convención, como se le quiera llamar, debiera ser un representante por cada 250.000 habitantes. Y eso llevado en el caso de Chile, está cerca de los 75 miembros, ¿no? 155, 182. Yo creo que va a ser difícil llegar llegar a acuerdos, pero me parece que ese, ese es como el escenario, desde mi punto de vista, por lo menos. Eh, en, en, sí, desde la ciencia política hay como diferentes fórmulas ¿no? para, para pensar. esto. Estoy, estoy eh, de acuerdo que las dos tienen ventajas y desventajas, uh -huh. tanto en teoría como en la práctica. ¿no? A mí, en teoría, digamos, me hace mucho más sentido que estén separados el poder constituyente del poder constituido ¿no? y que, que los representantes que estén eh, en la convención sean representantes electos a tal efecto. En ese sentido, me me convence más la idea de la convención constitucional, en particular en este contexto, digamos, para la parte práctica, ¿no? de tanto descrédito de la clase política, la desconfianza en los partidos políticos que hay. Me parece que sería una, una buena forma ¿no? de tratar de reencantar o de aprovechar, de surfear esta ola de reencanto que tiene la ciudadanía con la política ¿no? y, y poder canalizarla institucionalmente en una, en una, en una convención completamente electa. Eh, desde la ciencia política en general lo que se piensa es la raíz cúbica de la población y eso nos deja con una convención en realidad mucho más grande, de 266, 200, 267 personas, pero si estamos pensando en la experiencia comparada, hay la variedad es enorme. Sí, ¿no? Es supongo que es más o menos el, el, el Exacto, P ¿eh? así que la verdad que 155, 186 no pareciera ser digamos, de, de todos los problemas que hay que tratar, creo que el número es como el, el menos importante de, de sí, todos. De hecho, quisiera agregar un dato que en, en realidad con los 155 caños son, de acuerdo a la distribución de la población, son 122.000 habitantes y no 75.000. De hecho, los 75.000 se dan con los 266. Entonces, yo creo que hay una sobre representación y ahí en ese sentido también depende de la experiencia, cada experiencia es única en los países. Y la verdad es que desde mi punto de vista, por lo menos, el Congreso, incluso en el que tenemos ahora, en el número de la Cámara de Diputados, no es suficiente para representar todos los intereses de la población. Por eso en algún momento nosotros incluso con Julieta, con, con Jaime Baza y con Carolina Garrido presentamos una propuesta mucho más amplia de, en términos de, de constituyentes para poder introducir estos otros elementos que quedaron un poco fuera. Y a tu pregunta... Me parece que ambas tienen ciertas ventajas y unas tienen más ventajas que otras, creo yo. Eh, la Convención Constitucional, estamos claros que es una convención 100% electa, en la cual, si todo va bien, no lo sabemos, van a haber representantes de los partidos políticos y del mundo independiente. En su defecto, solo habrían de los partidos políticos. Eh, la Convención Mixta tiene a mi juicio ciertos cuestiones que pueden ser reparadas. Por ejemplo, que las mismas personas que fijan las reglas van a participar de ellas. Por lo tanto, hay un incentivo un poco difícil de resolver respecto de lo que se está resolviendo hoy en el Congreso porque ellos mismos se están mirando a sí mismos de quienes van a integrar la, la Convención. Dos, que si todo va bien y tuviéramos representación de o paridad o Independiente, eh, son menos los que pueden llegar de esto en una convención mixta, porque por, solo, por la sola estructura rígida, o sea, de la mixta, tendrían que ir ya marcada todas las diputadas y senadoras a la comisión para tratar de lograr cierta aproximación de paridad. Cuestión que en sí mismo no sabemos si es correcto o no, o sea, porque hay una votación por parte del parlamento para elegir a su representante. Por lo tanto, la aspiración de paridad eh, necesariamente... Eh, no cumple el estándar de la convención mixta propiamente tal. Entonces ya llevamos dos grandes elementos que, que, que son objeto de, de reparo. Y tres, el parlamentario tiene una fue electo para una función muy específica, que es legislar, eh, para un periodo determinado. Y nosotros eh, estamos muy de acuerdo, creo yo, en que esa es su función. En cambio, que la Convención Constitucional son personas, ciudadanas y ciudadanos, electos especialmente para un solo objeto, que es otorgarnos una nueva Constitución democrática. Entonces, la discusión pública, me refiero a eso, a la discusión pública el próximo año, va a girar en dos ejes, eh, o a, de aquí hasta abrir el plebiscito, you know, que es qué representa esa mixta en, en torno a la idea de nueva Constitución versus qué representa la Convención Constitucional en relación a la nueva Constitución. Lo voy a y termino acá. La convención mixta, básicamente, por su forma de conformación, es una mixtura entre lo que existe hoy día y lo que va a venir necesariamente. Y la convención constitucional es, básicamente, la discusión sobre una nueva constitución. Lo que pasa es que yo le estoy diciendo a personas que están hoy día ejerciendo el poder político, que además discutan junto a lo que tienen que hacer, una nueva constitución. O sea, necesariamente es una mixtura incluso conceptual. Eh, y eso me lleva a preferir que sea 100% electa, para que se cumpla ese objeto en sí mismo. Solamente para aportar un punto de lo, pues que, de lo que señala Tomás. Es verdad sí. que los parlamentarios, yo no es que esté defendiendo la convención, yo creo que Ambas los dos mecanismos tienen complejidades, digamos. pero sí, es verdad que los parlamentarios fueron electos para legislar, pero también para ejercer el poder constituyente derivado, ¿Varido? que básicamente la convención hoy día como está configurada es precisamente... El ejercicio de poder constituyente derivado, no es un poder constituyente originario, digamos. O sea, ya, eso es una la razón. Muy. También, pero. No lo a resolver acá. No, no, no. no. Yo lo tengo claro, pero en el sí. fondo también es cierto que los parlamentarios no solamente están llamados a legislar en términos de las leyes, sino que también a hacer cambios constitucionales, como los, como los que se han hecho sí, desde la Constitución del sí, sí. original sí. hasta ahora. Sí, pero uno de los por ejemplo de este nuevo órgano constituyente tiene que ver también con quienes son responsables prácticamente de la crisis entonces acá también hay, hay aspectos no sé cuando si refundacionales porque, porque cuando pero... yo me refería a legitimidad para aclarar nomás yo me refería a, una, a un cuestionamiento que está dando vuelta pero yo por lo menos no sostengo que los parlamentarios sean ilegítimos o sea, el pueblo en el ejer en ejercicio de la soberanía hace dos años atrás eligió los parlamentarios que tenemos con el sistema electoral que tenemos, digamos. Sí, pero hay un, un escenario de crisis que va a interrumpir esta legitimidad a la cual tú te refieres. No entiendo, pero social no es, legitimidad de. Ejercicio. No, pero también, o sea, si nosotros analizamos las encuestas de opinión pública, tanto los partidos políticos como el propio Congreso Nacional son las instituciones que poseen menos credibilidad en Chile. Entonces, también hay que tener un poco sentido de realidad, porque si no vamos a tener a la calle, que ya avanzó mucho, y a los propios poderes locales, que también ya avanzaron bastante, y este otro poder que está, parece, viviendo de manera autónoma y que todavía estamos pidiendo cierta inclusión de algunos sectores desaventajados para la competencia del órgano constituyente. Me parece que hay que tener ahí cuidado y distinguir un poco más la, la discusión. Creo que Constanza tiene un punto interesante en el tema de los acuerdos ¿no? y cómo podría ser quizás más fácil en, en la constitución mixta, pero también creo que esto genera otra tensión con cómo son percibidos los acuerdos en este momento. ¿no? Y, y, me, y creo que si tenemos que elegir como en estadística qué tipo de error cometemos, me parece que en este momento sería hasta como más fácil eh, tratar de errar por el lado, de tener más representatividad, más participación y menos acuerdos. Porque creo que lo que Chile no se puede permitir es tener otra Constitución con, con dudas sobre la legitimidad de origen. Ay, pero hay un punto, porque yo creo que hay que tener claridad que ambas convenciones son eh, democráticas y por cierto, Chile es un país único que va a tener que decir la ciudadanía que elija qué órgano quiere que, que reacte la Constitución. Dos. Eh, una vez que nosotros aceptamos que esas dos, cualquiera de ellas dos, es democrática y legítima, eh, no podemos cuestionar a los sujetos que la van en, si ya estamos partiendo la base. Distinto sería, que era la hipótesis anterior a, a, al acuerdo, que fuera el Congreso, este Congreso que resolviera discutir la nueva Constitución, propiamente tal. Ahí había un, un juicio de legitimidad sobre si era legítimo o no este Congreso. Eh, por lo tanto, asumiendo que eh, ambas convenciones son legítimas, la pregunta es cuál, a juicio nuestro, representaría mejor la idea de una nueva constitución y, por lo tanto, en su discusión. Y sobre los acuerdos, no, me parece que eso ya está resuelto ex ante, independiente de los sujetos, porque tienes que acordar por dos tercios, independiente del, del tipo de, de convención, eh, el acuerdo eh, va a ser una... una si, si hay un resultado, ese va a ser, necesariamente, altamente, es un acuerdo. Básicamente, eh, la expresión máxima del acuerdo va a ser la nueva constitución que vamos a tener. O sea, la cultura del acuerdo, por decirlo así. Lo que pasa es que la diferencia está, creo yo, en que la cultura de los acuerdos, por decirlo así, de los años 90, estaba en un contexto transicional en que el margen de los acuerdos era acotado por X factores, básicamente hasta el año 2005 por la tutela militar constitucional, por los cuernos supramayoritarios y por el sistema binominal. En el fondo, nosotros acá estamos entrando en un sistema proporcional donde lo que es legítimo para efectos constitucionales tener un quórum alto para lograr una constitución altamente acordada. Lo que pasa es que la diferencia está, y eso tiene que ver con la hoja en blanco, en que nosotros, los, los, los ciudadanos, expresados en sus delegados constituyentes, vamos a tener distintas posiciones, muchas posiciones, y por lo tanto tenemos que acordar desde la, desde la diferencia. Hoy día se, se acordaba desde un margen muy acotado de alternativa, y eso me parece que es la gran diferencia en la idea del acuerdo propiamente tal. Los quiero llevar ahora a uno de los criterios que ha estado en el debate, tanto público como dentro del Parlamento, ¿no? Que tiene que ver con la paridad. ¿Por qué la paridad resulta ser un criterio tan controversial? O porque fue buena. Podría haber sido buena ¿También? Está bien. ¿Y cómo quiero? No? ¿Es la minoría Ya, está... <risa> <Sí>, muy bien. <risa> estoy en cuota parial inversa acá. Sí, Muy bien. Sí. A ver, yo estoy a favor de la varía con alguna de, de las personas que estamos acá nos ha tocado en estos últimos días tratar de aportar a eso. Y, y lo quisiera partir del punto uno. Me parece que las democracias en general siempre eh, necesitan ser corregidas. Cuando, porque las democracias en sí mismas no son un ideal que representa una fórmula perfecta. Tanto así, y voy a, perdonar que el derrotero democrático siempre ha sido una corrección hacia la democracia en razón de los defectos de ella misma. Antiguamente votaban solo hombres con propiedad, después solo hombres, después eh, mujeres eh, en una, algunas elecciones, después de mujeres en todas las elecciones, los analfabetos estaban excluidos. Básicamente la, la democracia es un derrotero de generar igualdad política, pero también requiere necesariamente su corrección. Eso, aplicado a paridad, tiene que ver con una premisa que me parece poco discutible hoy día, que es que las mujeres han sido excluidas por distintas razones de los espacios de poder. Por lo tanto, eso se refleja y se reflejaba en mayor medida hasta antes de la ley de cuota que se aplicó en el 2017, que también me tocó participar por distintas razones. Eh, y eso lleva a que la, el 60-40 en la lista sea un avance hacia esa corrección que el modelo democrático asumimos que tiene un defecto. Pero también es claro, creo yo, que se avanzó, pero es un camino a, pero no es un resultado propiamente tal de, de corrección del, del modelo democrático. Entonces hoy día se está discutiendo que esta convención, que es una, un órgano que no es el Congreso, punto uno, que tiene un solo objeto y por eso es que es importante que es discutir una constitución, la pregunta es, si nosotros asumimos que la democracia tiene un defecto en ese sentido, que no tienda a la variedad tal cual está hoy día resuelta, y la convención constitucional debe ser expresión lo más fiel posible de lo que somos como sociedad. La pregunta es, ¿deberían estar hombres y mujeres representados paritariamente o lo más cercano a ello como expresión de esa sociedad que somos? Me parece que sí. Parto dejo hasta ahí mi respuesta. Sí, a mí me gustaría llegar a algo que tiene que ver también con la tensión que se pone en la discusión política. Uh -huh. Y eso es lo, lo, lo complejo también que, que lo hace avanzar. Porque acá hay supuestos, por ejemplo, que tienen que ver con el mérito. Entonces, acá por ahí escuchaba en la comisión el lunes que había una señora que nos decía no hablen por nosotras, eh, porque nosotras podemos competir en igualdad de condiciones. Entonces, para quienes tenemos la oportunidad de estudiar un poquito más en profundidad estos temas, nos damos cuenta que hay condiciones estructurales, como decía Tomás, que impiden que las mujeres participemos activamente en política y que tengamos esta paridad o este resultado, o sea, un resultado tendiente a equiparar un poco más el poder entonces ahí es, es donde hay un desconocimiento eh, a, a, se han abierto las opciones de poner esta, esta cuota en algún momento sí. esta, eh, ciertas medidas de acción afirmativa pero como quedó comprobado el año 2017 no fueron suficientes o sea, esperaban un 40% lo único que tuvimos fue un 22.5% o sea, no, no es mucho más de lo, que, de lo que teníamos por lo tanto eso demuestra que la cuota que teníamos no es de buena calidad Aun cuando haya sido con el máximo enforcement y todo eso, no fue por distrito y habían aspectos técnicos también que generaron que no fuera un éxito. Entonces, ahora estamos hablando que este órgano constituyente tiene una naturaleza distinta a un congreso. Entonces, estamos hablando de un órgano que va a diseñar nuestra Carta Fundamental por una serie de años más, que esperamos que dure mucho más que la que tenemos ahora. Entonces, ahí es donde está complejo este debate, si podemos permitirnos una eh, norma de paridad al inicio y que después compitan, porque, como ya sabemos, y hay un cerro de antecedentes nacionales e internacionales, que las mujeres no podemos competir en igualdad de condiciones. Entonces, claro, y, y esa discusión es muy compleja. O sea, y además ver los argumentos esgrimidos también, escucharlos, eh, también es... Eh, eh, o sea, a mí por lo menos me parece paradójico que a estas alturas del partido tengamos, o sea, que haya un diputado que nos pregunte en qué país o si existe evidencia internacional de que esta, esta fórmula que propusimos el otro día funcionaba. Entonces era como, Dios mío, o sea, no, no, hemos venido años a estas comisiones a explicar la evidencia internacional y no han escuchado nada. O por otro lado, diciéndonos que, ¿sabes que Hay un problema de desigualdad del voto. era como... ¿Pero cómo? O sea, y, y que estos, estos arrastrados del 1%. Pero sí es la lógica de los sistemas proporcionales. O sea, por favor. Entonces, ahí hay, hay, hay complicaciones dentro de la discusión que tiene que ver con las mujeres. Sí, la pregunta apuntaba más a las controversias ¿no? y los argumentos que, que se esgrimen, las personas que están en contra de esto son, creo yo,. De tratando de ser lo más justa posible, eh, factibles de combinarse en dos. ¿no? El tema de la igualdad política y el tema del mérito. Eh, yo creo que digamos, cualquier persona más o menos versada en sistemas electorales sabe que el mantra de una persona a un voto en democracia casi siempre se distorsiona en todos los sistemas electorales en el momento de la traducción de los votos a escaños Y se distorsiona por diferentes motivos, por motivos territoriales, por ejemplo, ¿no? Eh, el, el candidato a senador que perdió en California sacó 5 millones de votos y no es senador el senador de Wyoming es senador con 136 mil votos ¿no? Digamos, eso es un criterio territorial que obviamente distorsiona eh, la igualdad del voto el caso chileno es muy interesante porque combina listas pero con un voto, pre, por, un voto por candidatura ¿no? entonces eso genera que sea muy difícil combinar la lógica de ¿Por quién está votando la ciudadanía? ¿Está votando por una lista, por un partido, por un programa o está votando por una persona? Entonces, según como lo veamos, en algunos contextos podemos hablar que ya en el 2017, obviamente se distorsionó también la, la igualdad política y ni hablemos con el binominal, que era casi el sistema de distorsión de, de igualdad política este, por, por excelencia. Con respecto al mérito, yo creo que... el eh, y ahí no, no me quiero poner psicoanalizante, pero me parece que hay algo también de, de, de que es complicado para la gente que se beneficia por este sistema ver que quizás no son parlamentarios porque son los mejores, ¿no? Quizás reciben a algún tipo de ayuda del sistema de los privilegios. El status quo me parece a mí que no es meritocrático. Entonces, sacar el tema del mérito para hablar de paridad en un contexto que nos permitiría, ojalá, elegir a los mejores y a las mejores del 50%, 51% de la población, del 49% de la población, para mí eso sería un avance a, a la situación actual que me parece que de facto estamos eligiendo en realidad cuotas de hombres sobrerepresentados. Bueno yo le había dicho Tomás que quizá él iba a ser la minoría pero parece que voy a ser yo así que eh, yo la verdad es que creo o sea primero bueno evidentemente soy, soy mujer entiendo eh, y no no me parece en el fondo de que los hay que tener ojo igual con, con la manera en que uno argumenta porque yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es de que pareciera de que cualquier argumento distinto al que uno tiene eh, es como ilegítimo, digamos, y que como implica no necesariamente que sea un argumento eh, legítimo, valga la redundancia, de poder escuchar. Entonces, eventualmente me parece que es razonable plantearse, digamos, qué desventajas podría tener o qué defectos podría tener también un sistema que implique una paridad en términos de la intervención del resultado. Yo comparto quizás con varias cosas que han dicho ustedes en términos de que eh, las mujeres históricamente, hemos sido desplazadas no solamente de la política, sino que también de, lo, de lo, en general, digamos, de los puestos de, de poder en términos de los directorios, en términos de... yo soy abogada, en términos de los estudios de abogados, cosas mirar las cifras nomás y ver también que ha evolucionado y ha evolucionado de una manera bastante lenta. Eh, sin perjuicio a lo anterior, eh, también entendiendo eso, y eso uno lo entiende a la medida que va creciendo. Yo, por lo menos, quizás contando ya de una perspectiva más bien personal, Estuve en un colegio laico, eh, nunca sentí ninguna, ninguna diferencia, digamos, pero a la medida que uno va creciendo y va teniendo más responsabilidad, lo va sintiendo. Y fundamentalmente por ciertos factores que son difíciles de abordar porque no son, finalmente, no es un solo factor el que está presente, no solamente en el fondo de la política, sino que son factores culturales y eso al menos yo entiendo que en términos de evidencia internacional ese es el gran punto, o sea, eh, factores culturales, ayudas, sistema, eh, o sea, hay distintos factores que hacen que las mujeres no participemos más quizás en política queriendo hacerlo o que no participemos más o que no podamos competir con igualdad de condiciones en cargos de poder, en directorios, en empresas, etc. Dicho lo anterior, y entendiendo que eso es así y comprendiendo eso, yo al menos me parece de que una cosa es intervenir las candidaturas y eventualmente también generar incentivos, por ejemplo, económicos, cuotas que eventualmente pueden ser cuotas voluntarias que yo entiendo que internacionalmente han funcionado y algunos países que no tienen cuotas han funcionado. O sea, yo entiendo que... Finlandia entiendo que no, no tiene, cuota. Noruega tiene cuotas, Noruega tiene cuotas voluntarias primera y primera son países, son pa está bien, pero son países a los cuales uno mira, porque hoy día precisamente hay una primera ministra, la primera ministra la joven de Finlandia, y uno son los países que uno mira y dice, bueno, acá cómo lo han logrado, digamos, lo han logrado sin necesidad de esa intervención. Ahora, si ya hay que elegir, ¿cierto? porque nosotros también ya dimos ese paso en términos de intensidad de intervención cierto, con las cuotas, efectivamente la diferencia... No creció significativamente. Y no creció significativamente yo creo también porque pasa que nuestro país, esta es mi, mi manera de ver, yo no estoy de acuerdo con el sistema electoral que tenemos, creo que es una distorsión tremenda y todos los vicios que se le criticaban al binominal eh, lo estamos viendo acá, pero, pero amplificado. Y creo además que tenemos un problema en términos teóricos, no solamente práctico, desde un punto de vista de que es muy difícil para el ciudadano poder pedir la rendición de cuentas a un diputado cuando tiene un millón de habitantes y hay ocho diputados que están representando un mismo distrito. O sea, creo que la lejanía con la ciudadanía... También se ha generado un producto digamos, del, sistema, del sistema electoral, pero dejando eso como, como un pin digamos, y volviendo quizás al punto, me parece al menos que eh, una paridad eh, total, así, de, en términos de la intervención del resultado, perjudica efectivamente la, la igualdad del voto. O sea, el minuto donde somos todos iguales es el minuto donde vamos y votamos y todos los votos pesan lo mismo. ¿sí? Y creer que en el fondo un determinado voto es, eh, sub, entre comillas, va a ser superior en la medida que uno vote por una mujer versus cuando uno vote por un hombre, me parece que no es razonable en una democracia. ¿eh? Sí. No, no me parece que es un principio que en sí mismo digamos anti, anti -democrático. No es antidemocrático. No es popular quizá lo que yo estoy diciendo, pero al menos me parece en términos del razonamiento sí. si, ya, si ya vamos a intervenir y terminamos por último en las candidaturas, pero no intervenir en el resultado. Sí. A mí me parece que acá hay un problema no solo teórico, sino que también técnico. ¿eh? Eh, más allá de, la, de las distorsionadores, o sea, más allá de, del tema cultural, hay un problema también del diseño electoral. ¿ya? está comprobado a nivel internacional que las listas, por lo menos los sistemas electorales proporcionales y de alta proporcionalidad, son más amigables a las mujeres. Ya y también Pero yo en términos pero de representación, son, ¿tienen en entre y dos? Estabilidad? no, tienen entre dos no, por cierto pero no Dieter Nolan siempre ha dicho que el mejor sistema electoral de cualquier país va a ser el que diseña el país para sí mismo ya dicho eso eh, creo que eh, hay cuestiones que se asumen también, por ejemplo, que hay que tener cuidado con la comparabilidad nuestra cultura política jamás va a ser igual a la escandinava, aun cuando tengamos sectores de la población que vivan, por supuesto, prácticamente en Finlandia o en Suiza, hay otros sectores de la población. Yo vivo en Valparaíso vivo en el Congo. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado con las comparaciones para, para ser un poco más razonables ahora. Yo simplemente estoy diciendo que... Sí, pero terminar... No, sí, claro, pero para aclarar nomás... ¿Puedo terminar Bueno, el tema es el siguiente. El tipo de cuota que existe a nivel mundial va a depender mucho del contexto en el que esté. La cuota voluntaria, por supuesto, sirve para democracias consolidadas y que tienen, por supuesto, la capacidad de ponerse de acuerdo. El tipo de cuota, por ejemplo, de los países árabes y de los países africanos tiene que ver con razones justificadas de la subyugación de las mujeres en ese tipo de culturas. Por lo tanto, está este sistema del reserved seat, que, que, está, que es esta cosa como del, del escaño reservado, que en algún momento se esgrimió dentro de las posibilidades dentro de la constituyente. Sin embargo, en América Latina, la evidencia planteada, y de hecho hay que decirlo y hay que ser justas, que eh, el país de donde proviene eh, mi querida amiga Julieta, son las pioneras en el mundo en instalar cuotas legislativas. Y en Argentina, al principio, obviamente, a pesar de que era un sistema proporcional, lo que pasó fue que pusieron a las mujeres abajo. Entonces, hubo que generar intervenciones dentro del diseño que planteaban mandatos de posición y listas bloqueadas de tal manera de poder resguardar y reforzar la electividad de las mujeres. Entonces, yo creo que acá, más allá de eso, hay que ten, no, no, no hay que tener visiones tan absolutas, sino hay que ir viendo, de acuerdo a las culturas políticas de los países, pero insisto en que estando en las herramientas técnicas no hay que desconocer tampoco la evidencia que existe, más allá de que me guste el sistema mayoritario o me guste el sistema proporcional. O sea, creo que también hay que, hay que tomar en consideración muchísimo que están los factores culturales que impiden que las mujeres avancen. O sea, yo tengo un extenso trabajo en materia de partidos políticos y puedo así hablar y puedo llorar toda la mañana acá explicando todo lo que le ha pasado a las mujeres de distintos partidos, incluyendo la gente derecha pero que eso también va a reflejarse desde el momento de ser electa eh, de, de, de ser electa desafiante para esto, eh, este respecto. Entonces ahí Julieta de hecho tiene un estudio que después ya lo puede explicar del de nivel de competitividad de las mujeres, que tampoco somos tan malas candidatas. Pero yo tengo una pregunta con que Para que, es que, eso, para que, que si, te, si te entiendo bien, el diagnóstico sería medianamente compartido. El instrumento el que hay diferencia, pero si ese instrumento no ha llevado a resultados óptimos, ¿por qué insistir en el instrumento? No no logro porque porque bajo ese instrumento que subió parcialmente no se logra, por lo tanto, una tendencia de la varía, por decirlo así. ¿por qué se puede afirmar que es el mejor mecanismo si está comprobado que no lo es? Entonces, no logro. Eh. O sea, yo no, yo no es que lo que pasa es que yo no, yo no he jugado por ningún mecanismo. ya, ah, o sea, yeah. como dijiste no... que las cuotas andaban no, en no, la lista, no, eran... No, no, no, lo que yo dije, ah. yo, yo no estoy de acuerdo con las cuotas obligatorias. Lo que, lo yeah. que dije en el fondo o sea, es que, anterior a eso, si o sea, mirando. a mi juicio, digamos, la, por lo menos está bien, yo, yo comparto 100% lo que dice Javiera en términos de que todos los países son distintos y por eso la experiencia internacional uno puede encontrar de todo, y lo mismo pasa con respecto a las asambleas constituyentes, se uno puede encontrar asambleas constituyentes que duran cuatro meses, otras que duran tres años asambleas constituyentes en el fondo donde, eh, que básicamente derogan el Congreso y otras asambleas constituyentes que en el fondo son solamente sí. destinadas al efecto después se disuelven que es la que tenemos pensado nosotros, sí. otras que son originarias otras que son derivadas, hay distintas, distintas experiencias y uno podría encontrar experiencias internacional para todo eh, si mi único mi único punto es de que al menos independiente de que uno pueda encontrar experiencia internacional para todo lo que sí ha funcionado son cuotas voluntarias para los partidos políticos porque finalmente qué es lo que pasa con las cuotas obligatorias pasa lo que pasó en esta última esta última elección o sea los partidos políticos cumplieron con la cuota Firmaron digamos, y buscaron candidatas que no necesariamente fueran más competitivas. ¿ya? No se dieron el tiempo, pero hay otros pa otros partidos que sí lo hicieron. Hay partidos que no lo hicieron, hay partidos que sí. En el caso, por ejemplo, Renovación Nacional, hicieron esa pega y les fue bastante, bastante mejor. Otros partidos como la UDI, por ejemplo, no lo hizo. Y otros partidos como Partido Socialista tampoco lo hicieron. O sea, y eso yo me, me parece que... Primero, creo que hay que darle tiempo y generar las medidas para que funcionen. En este país está demostrado que eso es así. Eh, con el voto voluntario también ahora lo queremos cambiar por voto obligatorio y el voto voluntario da poquitito ha ido de alguna manera yo que era partidario del voto obligatorio como que me, me he reencantado con la lógica del voto voluntario y hoy día vota más gente de la que votaba al principio. Entonces me parece que hay que un poco más de tiempo a las medidas, yo no estoy no de acuerdo voto, con las cuotas obligatorias pero ya está no. digamos. ¿Ah? vota menos gente ¿no? salvo no, la última vota, elección que se empató no, pero el voto, está bien pero voto voluntario la elección presidencial la última elección presidencial no sé, no sé pero no me, me parece que votó obviamente va a votar más gente que en el voto obligatorio o sea menos gente perdón pero no, ha ido no, creciendo, no, no. digamos... Pero el... La votación ha ido disminuyendo. Sí. Pues. No, pero la última elección votó, se empató a la elección anterior, salvo la de segunda ¿También? vuelta de Piñera. Pero no, no, también ha ido mejorando. Sí, nos quiero volver al debate de la paridad. Le voy a dar la palabra a Julieta, y, pero además voy a dejar lanzada la pregunta siguiente. ¿no? Y Javier algo habló del tema. ¿Qué otros mecanismos, no es cierto, permiten eh, garantizar o al menos colaborar eh, con que podamos evitar la subrepresentación de las mujeres en, esta, en este órgano constituyente? Julieta. No, no yo solamente decía, quería decir que las cuotas no funcionaron bien en el 2017, no porque eran obligatorias, sino porque están mal diseñadas. Eh, tenemos un montón de evidencia internacional de cómo se diseñan bien las cuotas y esta es mala. Digamos, tendría que haber sido a nivel distrito digamos, con lista abierta igualmente podrían haber sido encabezados por mujeres, claro. con mandato de posición, digamos, hay un montón de cosas que se podrían haber mejorado es decir, no, creo que el problema no fue la obligatoriedad sino fue que realmente no, era una ley a medias, ¿no? que no estaba realmente convencida con, con el resultado eh, otra cosa interesante creo de pensar esto de la paridad en las candidaturas versus la paridad en el resultado que a mí me parece muy interesante para esta elección constituyente, no estamos eh, pensando en elecciones regulares parlamentarias, es que también han sido mostradas como si fueran eh, excluyentes. ¿no? Y en realidad podemos tener las dos y probablemente cuanto mejores cuotas de entrada tengamos, menos necesidad de que la asignación de escaños paritaria, porque yo me niego a llamar la corrección, es otro mecanismo de asignación este, de escaños, dé un resultado que pueda generar ciertos pruritos a los defensores de, de la igualdad del voto por candidatura, no por lista, porque sí. digamos el, el sistema que se está proponiendo en este momento no altera en absoluto los votos de lista y pensando en una elección constituyente donde ojalá la gente vote por principios, valores, ideas que tienen que estar en la Constitución y no por personalidades individuales que quieran ver ahí, yo sinceramente no, no veo ninguna ninguna contradicción en esto. Eh, con respecto a los mecanismos, un poco había hablado Javiera, ¿no? Podemos pensar en, en cuotas, en escaños reservados. A mí me parece que esta oportunidad en Chile es, una, es, una, es un gran momento para una innovación también este, en términos de, de mecanismo y yo personalmente estoy muy entusiasmada con el mecanismo propuesto por casi todos los partidos políticos que, que suscriben a, a la paridad en el caso de la, de la cuota del 2017 y que yo concuerdo con Julieta que es una muy mala cuota a pesar de que fui al tribunal constitucional a defenderla, era eso o nada eh, y preferí eso pero eh, acá hay temas también de nominación de candidaturas y ese es un problema anterior entonces la propuesta que de hecho es la que se estaría votando hoy día también lleva otros ajustes internos que tiene que ver con que la cuota estaba mal diseñada porque se le pedía al partido que cumpliera a nivel nacional de la lista. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque existían válvulas de escape para poner mujeres que no eran competitivas, como tú decías, en distritos donde ellas deberían haber no competido. Es Más allá de que no se hizo la pega, pero aún así el estudio que tiene Julieta Suárez con eh, Carmen Le Fulán demuestra que el nivel de competitividad de las candidaturas tampoco era tan mala. O sea, de hecho, podríamos, te, te podría nombrar, no sé, cinco casos de mujeres que arrastraron a sus compañeros de lista. O sea, tampoco es una cosa que digamos que las mujeres ah, les subvencionaron eh, el, el escaño. De hecho, por el contrario, estoy hablando, estoy pensando en la Marcela Zavar, en Daniela Chicardín, estoy pensando en esos casos que arrastran a sus compañeros de lista. Y... También, o sea, creo que, que, que tampoco hay que ser tan tan absolutos y casarse con esto. O sea, el tema es que, más allá de eso, el tema de, de la cuota, de otras medidas de acción afirmativa como financiamientos especiales, eh, las cuotas por distrito y no, no por partido, sí. eh, todo este tipo de cuestiones tienen que tener un sentido también. Ahora, el tema, el tema local, el tema propiamente tal de, del territorio, el tema de la cultura también. Es muy importante, o sea, por eso no hay que casarse y hay que probar. Y que en eso puedo estar de acuerdo contigo, hay que probar los instrumentos. Sin embargo, vuelvo a reiterar lo mismo que dijo Julieta, la cuota que tenemos es mala. O sea, y esa no se puede repetir para el órgano constituyente. ¿Cómo entonces, Javier, garantizamos... Eh que no exista subrepresentación de las mujeres en el órgano constituyente. Prefiero que conteste Julieta. Julieta. Y... Con lo que se ha propuesto. Se han propuesto entonces candidaturas para las listas, tanto de independientes como de partidos, eh, asumiendo que... Eh, los bueno, yo prefiero hablar de candidaturas extrapartidarias porque nadie es realmente independiente. ¿no? Eh, vayan a ir en lista, que sean encabezadas por mujeres, igualmente con lista abierta. Esto obviamente no genera un resultado inmediatamente paritario, pero sí hay estudios que muestran que hay como un sesgo cognitivo, que la gente Bien. en especial, sí, la, que no, la, que, la que no asume muchos de los costos de la votación suele votar por los que están arriba Bien. en la lista, que sean este, encadenadas, que sean cebra, como le dicen acá. ¿no? alternadas hombre mujer hombre mujer eh, que ay me estoy olvidando algo más bueno y que, que, que se tenga el máximo enforcement que no, Exacto, que no que no se puedan, no puedan que no las cumplir, listas claro. si no se cumple con esto y al final del resultado lo que se hace es compensar y por eso se habla de asignación paritaria de escaños es que pero tampoco es que vamos a subvencionar a una lista que no haya sacado los votos claro. suficientes sino que simplemente si por ejemplo en un distrito estoy pensando como Magallanes entran dos hombres la segunda lista que entra en integración o la tercera lista inmediatamente la persona que le sigue sea mujer entonces así aseguramos no solamente paridad de entrada sino que también en el resultado y por distrito y por distrito y el tema lo interesante es que el cálculo que hicimos eh, si en el peor de los casos en el peor de los casos podríamos tener eh, 45% de mujeres claro. y en el mejor de los casos un 55% de mujeres. Y acá voy a explicar por qué también el tema es importante, porque en un escenario de alta fragmentación como el que estamos teniendo en este momento, con listas de proporcionalidades limitadas, estamos hablando la, que son la mayoría de los distritos de Chile, entre 3 y 5, que son, que, que son los que se distribuyen, las mujeres están condenadas al fracaso. Entonces, requieren un mecanismo extra para poder asignar escaños de, de características paritarias. Y de vuelta es un mecanismo que no altera la voluntad del voto, porque se respetan los escaños por lista. Sí, eso, eso es importante porque a veces se trata, como en dos lógicas distintas, el, el mismo tema. Eh, tener sistemas de lista es distinto a tener sistemas mayoritarios, por obvio que sea, pero en el fondo, cuando tú tienes sistemas de lista, lo que está favoreciendo es que esa fuerza política tenga escaño en un órgano, ¿okay? por lo tanto, que la proporción que ellos tienen de votos se expresa en escaño, en este caso, en el órgano constituyente. Esa es la premisa 1 La premisa 2 es que hay personas por las cuales tú votas, por lo tanto, ahí se distingue si tú votas por listas bloqueadas, cerradas o abiertas, en este caso como el chileno. Por lo tanto, cuando tú corriges dentro de la lista, al final, está siempre respetando la premisa 1, que esa proporcionalidad de esa lista, de esa fuerza política, por eso que Julieta lo decía muy bien, la idea es que la Convención Constitucional exprese ideas constitucionales, o sea, y programas constitucionales. Eh, eh. O sea, yo voy a votar seguramente por un candidato o candidato que exprese una idea constitucional, no solamente por un caudillo o una caudilla. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, cuando tú vas a votar por un candidato o candidato dentro de una lista que represente una idea constitucional, que por lo tanto respetas la primera premisa, que si la proporción de esa lista esté allá, la corrección es una, ¿cómo decirlo así?, una crítica secundaria respecto del elemento primario. O sea, me parece súper claro cuando es en listas. Distinto si dijéramos, porque si no, sería solamente votar por la primera mayoría, ya no sería un sistema proporcional. Eh, también llevarlos a, a otro punto que ha estado en, en la conversación pública y en el debate parlamentario. ¿Cómo aseguramos la representación de los pueblos originarios? ¿No? se ha hablado de los escaños reservados eso también llama curiosamente la atención que sea tan resistido o sea, y, y, y, y también eh, es pensar es pensar en, en, en asumir condiciones de competitividad de parte de los pueblos originarios eh, y, el, y también de saltárselos y no incluirlos en esto, o sea si pensamos en el, en el órgano constitucional, e incluso en la, en la constitución del 80, que yo no soy constitucionalista, entonces voy a voy a pedir autorización para poder referirme a eso, pero a mí me parece que hay un problema de legitimidad bastante fuerte porque la constitución no representa la diversidad del pueblo de chico. Y la diversidad más allá de hombres y mujeres que también tenemos distintas etnias, eh, distintos pueblos que, que vivían antes y que el Estado también no ha reconocido. O sea, el problema que ha tenido sostenidamente la Araucanía o en el norte ciertos grupos de, de pueblos originarios con el tema de las extracciones mineras, del agua. Eh, hay un tema de justicia también. Entonces, claro, el, la, la discusión ahí primero es si integran o no, cómo integraban, si integraban con eh, un sistema electoral similar al que íbamos a elegir al resto de los constituyentes o en su efecto se les dejaban escaños aparte. La verdad es que de acuerdo a lo que ellos han planteado muy respetuosamente, ellos plantean un, un, un cierto número de escaños aparte eh, y también formas de que ellos mismos se elijan a sí mismos. Entonces ahí yo creo que hay unos problemas técnicos que eso lo tendrá que resolver el servicio electoral, de qué manera se arma este padrón que se ofreció del padrón de la y para que estas personas puedan participar. Y hay un tema también que ayer me preguntaron que por qué no se podía poner paridad eh, dentro de la, la exigencia de estos escaños reservados. Entonces, yo creo que ahí hay que ser bastante cuidadosas para que no nos traten de colonialistas, por supuesto, eh, a quienes defendemos el tema de la paridad con harta fuerza. Porque también son grupos que por primera vez van a ser reconocidos o estamos intentando que sean reconocidos también dentro de órganos específicos. Y claro, y ahí tendríamos que ver cuál va a ser el efecto de hacer este sistema. El electoral o dejarles este espacio a ellos como estos supernumerarios como escuchaba por ahí no, yo, tomar algo que, que decías Javier, respecto al tema al tema de la constitución yo sé que no, no es parte de la pero solamente como, como contexto no es parte de la pregunta de manera directa pero no hay que olvidarse igual que la, que la Constitución es una norma, ¿eh? una norma de rango superior en virtud de la cual se estructura el poder del Estado, se limita el poder del Estado para garantizar los derechos y libertades de las personas. Por lo tanto, eh, la, la Constitución, si bien se puede asumir que esto va a ser como una suerte como de nuevo pacto social, eh, implica, digamos, la redacción de una norma jurídica que tiene que ser armónica donde la idea es que no estén representados necesariamente grupos de interés particularmente sino que existe un interés general respecto a los distintos temas que tiene que tratar la Constitución cómo se regula el Congreso, cómo se regula el Gobierno, cuál va a ser el sistema de gobierno cómo se regulan los principios del Poder Judicial, eh, Banco Central, Contraloría, control de constitucionalidad, ser tribunal constitucional o no eso es los derechos fundamentales, por lo tanto me parece que eh, tratar como de, de, de perder eso de vista, digamos, puede ser bastante, bastante riesgoso en términos como de los distintos grupos que en el fondo se pretende que estén representados dentro esta, de esta convención constitucional. De nuevo, quizás vuelvo al primer tema. Creo que se está generando una expectativa respecto de lo que puede hacer una constitución y respecto de cómo puede ha redactado una constitución en términos de solución de problemas, que es una expectativa que me parece que puede quedar muy frustrada y vamos a terminar quizás con un texto que no necesariamente va a ser un texto armónico si sumamos la lógica a la hoja en blanco, que a mi juicio es bastante irreal, porque en verdad la hoja en blanco no existe, digamos. Eh, porque va a haber, vamos a tener que regular, digamos, cómo si nos ponemos de acuerdo con el Congreso, no va a haber Congreso. O sea, nos tenemos que poner de acuerdo en eso, más una lógica dos tercios donde se va a requerir acuerdo, Entonces, me parece que esa lógica no hay que perderlo de vista. Y respecto de, lo, de, lo, de los pueblos indígenas, me parece, en el fondo, que hay varios bueno varias experiencias, digamos, que son interesantes y creo que el, el padrón paralelo es bastante interesante, pero no creo eh, que hoy día, por cómo está redactada la, el proyecto, la indicación que se había presentado, se logre, digamos, poder hacer calzar ese padrón con el padrón de la CONADI de la para estos efectos no, no sé si eso es algo técnicamente posible de acá a la, a, la convención, a la convención pero sí creo que ahí se está representando un interés particular eh, que eventualmente puede afectar lo que es la igualdad o, o la lógica de interés general que tiene que tener también la Constitución. pues la razón por la cual también no, no es corporativa la composición, ni el Congreso ni, ni es corporativa la, la composición que va a tener la Convención. Entonces, me parece eso que es algo que hay que tener en cuenta. Tomás y Julieta, ha eh, avanzado el tiempo y queremos escuchar otras preguntas. Así que les pediría que pudieran Bien. ser breves no, ahora no, para que... cerrar este tema y así pasamos no, a la etapa a siguiente. Pensar en grupos identitarios como grupos de interés. Me parece que hay muchísima diversidad al interior del 51% de mujeres. Esto no es un tema de izquierda, derecha, digamos. este, No no, no lo veo comparable con una lógica corporatista gremial. Y me parece que, ta no, no, que no, tampoco. Estoy en todo caso, o sea, lo, lo dije como para tener ojo, oh, digamos. ¿eh? No, y, y, y tampoco me parece con los pueblos originarios. Me parece que también hay muchísima diversidad. este. A, al interior de los mismos, diversidad de, de demandas con respecto a su relación con el Estado, desde más o menos autonomía, diversidad también en cuestiones religiosas, diversidad en, en cuestiones ideológicas. Entonces, no me preocupa tanto en ese sentido que, que no vayan a representar un interés general. Me parece que son como eh, lógicas identitarias, pero a la vez al interior bastante transversales. Sí, seré eh, breve. Uno, no me parece que sea un grupo de interés, sino un grupo social, eh, que hay una diferencia. El CBMPC es un grupo de interés, eh, pero no los pueblos indígenas, eh, por un lado. Dos, no, no, no dije eh, eso, lo que dije es la lógica. O sea, es que porque por eso te, a, van a tener voy a, voy a distintos a grupos, o sea, puede ser no, los no, -mayores, sí. pueden lo ser los automayores, pueden ser todos iguales. Que, no, por cierto, eh, por cierto, por cierto que no. Pero es pero, pero un grupo social, quiero decir eso. Punto uno. dos Me parece que cuando uno discute una nueva constitución, tiene que hacerse una pregunta de quiénes tienen el derecho a concurrir a ese pacto constitucional. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿tendrán derecho los pueblos indígenas que estuvieron antes de la conformación del Estado, que han sido básicamente excluidos de este pacto todas las veces? ¿Tendrán un derecho legítimo a estar en la discusión sobre la nueva constitución? A mí me parece que, que sí. Y dos, tres, eh, tiene que ver con que no hay que perder de vista que ha sido... Eh, brutalmente excluido en los últimos 30 años, porque las siete reformas constitucionales para incorporar un estatuto constitucional de los pueblos indígenas han sido rechazadas siete veces. Somos el único país latinoamericano que tiene pueblos indígenas y que no tiene estatuto constitucional. El único país que es parecido pareció nuestro es Uruguay porque no tiene pueblo indígena. Entonces, eh, el, cuando nosotros pensamos en la Convención Constitucional, tenemos que pensar en la deuda desde el punto de vista de la conformación del Estado que tenemos. Es decir, me parece que. Y sobre eso podéis discutir el mecanismo, la forma. me parece buena la fórmula que se propuso, pero me parece que hay una pregunta bastante anterior que tiene que ver con, creo, lo que lo estaba planteando. Sí, a mí solo me gustaría agregar algo, ¿eh? que, que es muy interesante lo que plantea Constanza. Que es, claro, en la Constitución tiene que estar la, la forma del Estado, la forma de las distintas ordenamientos institucionales del país. Sin embargo, no nos olvidemos que las instituciones tienen sescos las instituciones han sido construidas no, no es que sean neutrales en general, y eso lo plantea la ciencia política y no son neutrales entonces yo creo que hay que tener cuidado con estas argumentaciones que se entienden como que están dadas, que es un poco lo que decía Tomás de que el Estado, este origen del Estado en América Latina es un Estado impuesto no es un Estado del cual nosotros mismos como ciudadanos participamos en él entonces, y también en el caso por ejemplo de las mujeres el Estado es una, y cuando hablamos de, la, de las eh, instituciones que tienen género el Estado ha sido construido por los hombres, o sea, no, tampoco participaron las mujeres en él, la democracia todo lo que tiene que ver con las instituciones tal o cual como las conocemos hay todo un, un desafío que existe por mirarlas desde otra perspectiva, entonces yo no asumiría tampoco esto como algo tan cerrado o que no podemos prescindir de estos grupos dentro de este debate de la conformación de este nuevo pacto social Bueno, estamos llegando al final de este conversatorio, queremos darle las gracias a todas nuestras invitadas, a nuestro invitado eh, también agradecer a quienes nos acompañaron hoy día acá en la sala de lectura de la Biblioteca del Congreso Nacional en Valparaíso. un especial saludo a quienes siguieron la transmisión vía streaming eh, muchas gracias y hasta luego